Existe en Internet abundante información equívoca sobre métodos caseros para comprobar si un objeto es de oro macizo. Pero la realidad es que si vamos a invertir nuestro dinero en una pieza que supuestamente es de oro, deberemos utilizar un método de alta fiabilidad que garantice el buen destino de nuestro dinero. En este vídeo veremos el procedimiento de comprobación del oro mediante ácido o agua de toque. bueno aquí tenemos las cosas que son necesarias los utensilios que son necesarios para realizar las pruebas de test tanto de para el oro como para la plata y otros metales los acabo de comprar porque los últimos ácidos que tenía se me han pasado de fecha y eso es lo primero que tenéis que saber que los líquidos para hacer los test tienen que estar siempre en fecha de caducidad bien eh, he comprado por internet en un sitio que luego os dejaré abajo en la, en la descripción la dirección pero que bueno que hay muchos sitios donde comprar estas eh, ampollas que son para los distintos metales para el oro de 14 kilates el oro de 9 kilates el oro de 18 kilates la plata y el platino como podéis ver, estos son unas ampollas que vienen muy protegidas. Son unas ampollas de vidrio, hay que tener mucho cuidado. ¿Veis? Y estas ampollas se les rompe con un ligero golpe esta, esta punta de aquí, este extremo y luego ya las guardamos en unos recipientes que sean más fáciles de utilizar. Hay que recordar siempre que para manipular estos ácidos hay que estar protegidos siempre por guantes, por eso aquí hemos comprado unos guantes de látex, ¿eh? pues suficiente para que en caso de que nos manchen los ácidos no nos produzcan ligeras quemaduras superficiales también es conveniente realizar las operaciones en una habitación suficientemente ventilada y a ser posible mantener los líquidos siempre fuera del alcance de los ojos o de telas y vestimentas que se puedan eh, dañar por eh, el uso de estos líquidos bien también necesitaremos una piedra de toque que es este elemento de aquí este ya lo tenía yo pero bueno eh, también viene en el juego que he comprado y que sirve para dejar las señales de los eh, metales que vamos a probar por último en el lote que, que he comprado venía esta caja de madera que es bastante útil y bonita en la que nos vienen estos frascos donde vamos a ir virtiendo las ampollas con los distintos líquidos de test este sería luego el de 14 de quilates. Este sería el de platino. Este sería también de platino. ¿Hay dos de platino? Bueno, pues parece que hay dos de platino. Habrá que marcarlo de otra manera. Y este es el de plata. Bien, veis que tienen luego estos dispensadores, pues que son muy útiles para eh, utilizar el mínimo de líquido posible bien bueno voy a proceder a, a llenar estos estos frascos con los líquidos pero es una operación que la voy a hacer mira aquí también se me ha olvidado deciros que con el lote venía también otra pequeña piedra de toque ¿eh? para poder utilizarla al hacer los ensayos bueno esta operación de llenado la voy a hacer en el cuarto de baño porque hay bastante riesgo de que se derrame material y por seguridad bueno, ya hemos llenado los frascos de cristal con los líquidos, veis que ha quedado muy bonito, pero quería que os fijaseis, veis, cada uno con su... quería que os fijaseis simplemente cómo ha atacado ya el ácido o los poquitos restos de ácido que había en, en la tapa de los frascos, lo que es la goma que... O el, esta especie de, de esponja que había en la tapa del, de la caja de, de madera. Fijaros ya cómo lo ha atacado. Eso está completamente nuevo. Para que os deis cuenta, del cuidado que hay que tener, porque la más mínima gota es capaz de manchar cualquier ropa o si os cae en la piel, nos va a dejar una quemadura un poco superficial. Bien, vamos a analizar vamos a analizar una serie de piezas que tenemos supuestamente de, de oro algunas están marcadas otras no como ya sabéis la primera medida que tenemos que tomar para saber si una pieza es de oro es buscar a ver si está eh, marcada bien pero antes de empezar a hacer los ensayos me gustaría que recordáramos un poco lo que significa cada una de las denominaciones de los distintos oros el oro puro es demasiado blando para ser utilizado en joyería por lo que normalmente se mezcla con otros metales. El oro amarillo se suele mezclar o alear con cobre y plata y el oro blanco con zinc y platino. El oro blanco es más apreciado en la joyería con diamantes porque distorsiona menos su color y realza su brillo. La pureza de la aleación se mide en quilates. El oro puro tiene 24 quilates, es decir, que de 24 partes, 24 son de oro. El oro de 18 quilates tiene 18 partes sobre 24 de oro puro, y otras 6 de otros metales. Si es oro amarillo, serán 6 partes de cobre y plata, y si es blanco, 6 partes de zinc y platino. El oro de 18 quilates es el más utilizado en Europa, y suele venir marcado con las cifras 750 que hacen referencia a su pureza expresada en milésimas 750 partes de cada mil en joyería con piedras preciosas de alto valor es más utilizado el oro de 14 quilates pues es más fuerte y protege más a la piedra de una posible caída el oro de 14 quilates suele venir marcado 585, es decir, 585 milésimas de oro respecto a 1000. En otros países, tanto el de 14 quilates como el de 18, suelen venir con 18K o 14K. Las monedas de oro normalmente son de oro de 22 quilates, salvo las de inversión, que suelen ser de 24 quilates u oro puro. En algunos países, también es habitual el oro de 9 quilates, en elementos dorados o de menor valor es importante decir que los elementos o artículos de joyería que estén solamente recubiertos de oro o chapados en oro nunca deben ser marcados como oro de 24 14 9 quilates no deben de llevar esas marcas bueno vamos a empezar por analizar este este broche que parece dorado y entonces lo primero que vamos a hacer es eh, hacer una marca en la piedra de toque con una de las esquinas del metal y dejar una, una señal. Cuanto más ancha, mejor. ¿Veis, no? Ya tiene bastante mala pinta porque realmente pues no es que esté quedando demasiado dorado. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, sacamos el ácido. Empezaremos por los 18 quilates. Si echamos el ácido de 18 quilates y, y no lo borra, es que es oro de 18 quilates. Aquí veis tenemos el ácido de 18 quilates. lo que vamos a hacer es echar una gotita y como veis esperamos unos segundos guardamos bien el ácido y como podéis ver ha desaparecido completamente la marca limpiamos muy bien el, la mancha bueno, pero aunque esta pieza sea no sea de 18 quilates, podría ser de 14 quilates. Entonces, eh, vamos a volver a hacer una marca y vamos a ensayarlo con 14 quilates, con el test de 14 quilates y con el de 9 quilates. Volvemos a hacer la marca. Bien. Cogemos el de 14 quilates. 14 quilates. Y echamos un poco de líquido. Ahí. Vemos que también desaparece la marca. Y por último probamos con este de 9 quilates a ver si nos aguanta el 9 quilates. Si aguantase el ácido sería de 9 quilates. Vemos que tarda un poquito más, pero también desaparece. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, estamos viendo que el, el de 9 quilates le, le está costando un poco más. Puede que tenga un dorado con un oro muy bajito, pero no, está desapareciendo completamente. Bien, pues entonces podemos llegar a la conclusión. Limpiamos muy bien. Hay que limpiar muy bien para que no no nos nos influya el ácido de esta prueba en los siguientes. Podemos llegar a la conclusión de que esta pieza no es de oro. Bien, vamos a probar ahora con estos gemelos que tienen eh, pinta de ser chapados en oro o quizás sean de oro macizo. Entonces vamos a ver primero, haciendo la marca, qué resultado nos da. Este ya veis que la marca es tiene un oro mucho más dorado. Probamos con los 18 quilates. No, esto es platino. 9 quilates. No sé dónde metí el 18. 18 quilates. Se lo carga. De 18 quilates, nada. No es ni siquiera ni siquiera chapado en 18 quilates. Vamos a ver qué pasaría con el de 14. 14 quilates. Nada. Se lo carga. Y el de 9 quilates El de 9 quilates pues aguanta un poquito nada. Nada nada. Estos no son ni siquiera chapados en oro. Si nos hubiera dado que es 18 quilates, no nos hubiese bastado con, con esta con esa prueba, porque realmente puede ser chapado y el chapado si tiene un recubrimiento suficiente la marca nos la va a hacer de oro de 18 quilates. y para eso lo que se suele hacer es limar un poco una de las esquinas o incluso a veces arrancar un poco del recubrimiento habría que haber limado con una lima fina la esquina para quitarle el recubrimiento de oro esto es muy importante los principales problemas que vamos a tener a la hora de determinar si una pieza es de oro de 18 kilates maciza o es un simple chapado es eso, que, que no hagamos suficiente fuerza en la piedra y nos salga el oro del recubrimiento. Por eso suele ser conveniente lijar la esquina, pero es que en este caso ni siquiera ha dado el chapado de oro. Vamos a probar esta pieza muy bonita de damasquinado de Toledo. A ver si tiene algo de oro. Hacemos la marca. Cogemos el de 18 quilates. Nada. Desaparece completamente. No es oro. vamos a probar con 14 es curioso porque estos damasquinados los suelen anunciar como que son de oro puro no sé dónde está el oro puro porque realmente ni, ni el chapado ha dado oro de 18 quilates. nada tampoco es de 14 o sea, tendrá un chapado muy bajo que a lo mejor el de 9 nos da que sí Le vale, cuesta el de 9, lo aguanta. No, que va, desaparece. Esto no tiene nada de oro, se lo come completamente. Bien, vamos a probar ahora con una pieza que sí que debería de darnos porque está marcada. Es una pieza que, bueno, pues es una cadena con un ancla. Tiene poco peso, pero es porque teóricamente es hueca, pero eh, supuestamente es, es de oro porque está marcada, marcada con 750. Vamos a coger una parte que tenga un poco una esquina. Hacemos una marca. Ya simplemente el brillo se ve otra cosa. Y echamos el 18 quilates. Como veis, lo aguanta. Lo aguanta. Veis que pasa el tiempo y no se va la marca. Bien, ya no hace falta que probemos más, porque si nos aguanta el de 18 quilates, pues por supuesto nos aguantaría el de 14 y el de 9. Y ahora vamos a ver, vamos a intentar eh, a una zona que no sea muy visible comprobar si es un chapado. ¿no? Entonces, eh, a una zona quizás del ancla más fácil. Le vamos a pasar, claro, esto a veces estropea un poco la pieza, pero es que es inevitable. Le vamos a quitar el posible chapado. Esto pues hay que mirar con una lupa, un poco de aumento, a ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. bien ya le hemos quitado bastante recubrimiento y con la misma zona que hemos hecho el lijado volvemos a marcar para ver si se trataba simplemente de un recubrimiento como veis sigue apareciendo oro no se borra no se borra la marca por lo cual efectivamente esta pieza que está marcada 750 pues es una pieza de oro macizo realmente este es el método digamos profesional quizás yo no soy un profesional el profesional lo hace con más rigor pero es el único método seguro para comprobar las piezas de oro y de plata en otro vídeo veremos cómo se hace con la plata es decir eh, ir probando de mayor a menor en otro conjunto que tuve tenía también el ácido de 24 quilates de oro puro en este no viene pero habría que empezar pues por oro puro que realmente muy pocas piezas son de oro puro eh, habría que si, si da que no hay que bajar al de 18 kilates si da que no al de 9 perdón al de 14 si da que no al de 9 y si da que no pues es que no es de oro y si te da de oro si, si aunque esté marcado y te da de oro hay que hacer la comprobación de que no sea un chapado hombre sería raro que estuviera marcado 750 y que fuera un chapado porque entonces estaríamos en un delito flagrante de falsificación eh, normalmente los chapados no suelen tener ninguna ninguna marca entonces hay que intentar con una pequeña escofina una, li, una lima esta es una lima para intentar no llevarse mucho material pero lo suficiente para quitar un recubrimiento quitar en alguna arista eh, parte del recubrimiento y volver a hacer la prueba si realmente está marcada y nos vuelve a dar que, que sale oro pues al 99% es de oro de oro macizo y, y si nos da que no pues se trata simplemente de un chapado bien como os digo en otro vídeo para no hacer este muy extenso veremos cómo comprobar la plata por supuesto que os recuerdo que este método no es aplicable para las monedas porque ya veis que en cierta medida estamos deteriorando la pieza y siempre habrá que intentar hacer la comprobación en la zona que menos moleste o que no se vea o que o que no estorbe Bien, pues si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis y que activéis la campanita. Hasta pronto.